Conocer un lugar increíble. Bienvenidos a la guardería de mascotas. Oh, wow, wow. Donde te divertirás con nuevos amigos. Diviértanse explorando y jugando, chicos. Voy a querer jugar aquí todo el día. Algo la guardería de mascotas. Y vivirás increíbles aventuras. ¡Vamos! Tenemos nuestra primera misión de guardería. <risa> <risa> Se canso es divertido. Dog Pants! ¡Nuevos episodios! ¡Lunes a viernes en Disney Junior!